Está sucediendo. Gertat narida. Está sucediendo. Está sucediendo. Con los fondos europeos estamos consiguiendo que las cosas sucedan. Europa cofunchekin, gausak gauzak se alor ari narigara. Tú también puedes beneficiarte. Sukere, escura tu dicha Consulta las ayudas en nextgeneration.navarra.es. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra. Nafarroaco, Gobernua.